Hola, vamos a ver cómo crear fórmulas sencillas en una hoja de cálculo en Google Drive. Vamos a comenzar por lo más fácil de todo, que sería, por ejemplo, esta tabla de aquí, en la que queremos calcular el número de horas de clase, el total que tenemos en la semana. ¿vale? Estos serían los días y seis días el lunes, así así, sumarlas todas, hasta obtener aquí el total de horas. Vamos a hacerlo con una fórmula. Para ello, si tenemos la fórmula en esta casilla, Tendríamos que poner el símbolo igual, que con eso le indicamos que queremos crear una fórmula, y ahora hay dos formas de hacerlo. La más fácil, pero también más larga, sería simplemente coger esta casilla, poner el símbolo más, sumarle esta otra celda, el símbolo más, sumarle esta otra celda, otra vez el símbolo más, esta otra celda, y otra vez esta otra celda. Cuando ya las tengo todas, doy Enter y la fórmula ya está. Tengo 29,5 horas de clase. Es una fórmula que veréis que funciona. Si yo cambio aquí y le pongo una hora más el viernes, al dar Enter, me aumenta a una hora más el total. Vale. Pero esto es un poco latoso porque tengo que ir haciendo clic en cada una de las casillas. Vale, vamos a ver otra forma de hacerlo. Borramos la fórmula, le damos al símbolo igual y ahora vamos a escribir que sea un sumatorio, suma. Luego lo veis aquí. Y en suma, lo único que tengo que ir haciendo es en vez de escribir yo cada una de las celdas y poner el símbolo más, selecciono un rango. Desde aquí, manteniendo pulsada la tecla de mayúsculas hasta aquí. ¿vale? Desde B3, que es esta de aquí, hasta F3, que es esta de aquí. Vale. Cierro el paréntesis, doy Enter y ya está. La misma fórmula de antes. ¿vale? De la misma manera, si yo quito una hora del viernes, el total pasa a ser una hora menos. Vale. Hasta ahora era muy fácil, era simplemente sumar las casillas de una fila. Ahora vamos a verlo un poco más complicado. Imaginad esta lista de la compra en la que tenemos distintos productos, patatas, manzanas, etc. Y dos filas. Una en que nos indica los kilos de patatas que hemos, o de lo que sea que hemos comprado. Y en la otra fila el precio de cada kilogramo. Es decir, si quisiéramos calcular la cesta de la compra sería multiplicar 1,5 kilos de patatas por 0,95 el kilo más 2,35 kilos de manzanas por 1,29 el kilo de manzanas y así con todos ellos. ¿no? Bueno, De la misma forma que antes, si nos ponemos a hacerlo con una fórmula, y damos aquí a igual siempre, tendríamos que hacer lo siguiente, marcar esta casilla y decir esto multiplicado por esto. Más 2,35 kilos de manzanas por este precio. Ahora otra vez. Más esta casilla por esta, símbolo más, esta por, que es el asterisco como veis, esta, más esta por esta. Vale Una vez que ya las tengo todas, en la fórmula doy Enter. Y me lo calcula, me calcula el precio total. Ahora, esto es un poco latoso porque si tengo muchas muchas columnas o voy a tener que andar una a una por las celdas escribiendo los símbolos, más y multiplicación. Vamos a ver cómo hacerlo igual que antes con una fórmula que incluya un sumatorio. Si yo escribo lo primero igual siempre para una, para una fórmula y ahora... Si es, aquí me sale la ayuda, si veis tengo uno que es suma producto ¿Vale? esta es la que me va a interesar, en la que voy a tener que decirle súmame la fila de los kilos multiplicada por los precios y lo vamos a hacer de la siguiente forma las, como veis están separadas por, una, por un punto y coma una, una fila y la otra, selecciono esta fila de aquí mantengo las mayúsculas pulsadas hasta aquí ¿Vale? ahora punto y coma y ahora selecciono la otra fila, desde aquí hasta aquí. Vale, como veis, solamente tengo que cerrar el paréntesis, doy Enter y ya me calcula a través de la fórmula. Igual que antes, si yo ahora cambio aquí algo y pongo más 3 kilos de cerezas, por ejemplo, doy Enter, el precio final aumenta ¿vale? de acuerdo a la fórmula.